de Lícita Gleani tenemos toda la corte exclusiva que dice intrusos para vos, mira. Lícita Rojas, ¿aceptas como esposo al señor Jaime Sebastián Nebot? Sí, acepto. Jaime Sebastián Nebot, ¿aceptas como tu esposa a la señorita Lícita eh, Rojas? Sí, acepto. Los declaro unidos en matrimonio, le puedo dar un beso a tu señora. Lizzy, ¿qué fue lo que más te sedujo o lo primero que te sedujo de Seba? Eh, lo compañero, <risa> lo gran compañero y lo que me ha acompañado en momentos difíciles. ¿Te da paz mental? Me da mucha tranquilidad, mucha serenidad y es como, como un ser muy especial que, que está a mi lado y que siempre necesito volver a mi casa para poder eh, encontrarme con él. ¿A vos qué fue lo que más te sedujo de Lizzy al comienzo? También, lo que es este, compañera, comprensiva, la humildad, todo lo que refleja en la pantalla se potencia eh, cuando la conoces personalmente. Eso la verdad que eh, me encantó. ¿Hay alguna faceta de Lizzie que no conozcamos? Eh, sí, sí. ¡No! Sí, pero es como te digo, es, se potencia todo. Todo lo que ven a, a través de la pantalla, ella en lo personal... 100 veces más Se te ve muy enamorada vos también Lizzy. Ojalá sea para toda la vida Y que el amor dure para toda la vida ojalá, ojalá que sea como tenga que ser Pero con el mayor de los respetos Felicidad, amor y mucho arroz El juez, sí, Tagliani, claro, lo conoce por nombre popular. Claro, popular. no por Rojas. Viste que todos nombres artísticos tenemos. Sí. <risa> de hecho, el juez eh, del mediodía es el juez que va a estar en la ceremonia de la noche. Por eso en un momento le decía la libreta, porque Lizzie no se quería llevar la libreta y los papeles, porque decía, si puede venir a la noche. dice si no, no, se va a tener que llevar la foto, claro. el juez. Sí. No, Pero aparte se te la tenés que llevar, supuestamente. Claro, necesita hacer la trámite, libreta, y... algo, necesita la libreta, la otra es una claro. ceremonia que se contrata aparte, que es la entrega de libretas para... Bueno para tener la ceremonia de la luna la, vida, la, pero la familia Claro, para nada. ¿Cómo nos sirve, ¿Cómo nos ahora? Mariana Gallego dice, siempre la libreta, chicas. Ay. No mal. Claro. Yo le yo creo a... mal la Basta con un certificado de matrimonio. No, eso sí, la libreta. No, necesito la libreta, es como el tipo que pierde es la escritura de la casa. Perdí la escritura de la casa. Te pasa 15 días revolviendo toda la casa insultando a la mujer. Y pedís un testimonio, te cueste unos manguitos y listo. La gente cree que porque te afanaron la escritura... Pero viste que viviste para viajar, te piden esos matrimonios y te la ¿La ¿Libreta? Oh, por un certificado. Ah, certificado Ah, ya está. lo pedís. Bueno, pero eso ¿Pedís? para llevar claro, a los chicos. Lo es decir, para claro, para no todos. Tenemos a Rafa con el juez que casó a Licita Tagliani. Ay, me encanta. A ver que nos cuente él cómo es el tema de la libreta. Exactamente. <risa> Bien. Todas las dudas y algunos entretelones. Acá está Jorge como para despejar todas las dudas y contar algún... Chismecito, alguna incidencia sí. del casamiento. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Cómo la viviste? Bien, tranquilo, tranquilo, contento porque es la parte más linda que tiene el registro civil, la parte de los matrimonios es lo más lindo. ¿Le sí? metiste humor? ¿Tratándose de Liz y no desentonó? Sí, sí, se presta, sí, ella con lo informal que es y todo eso, obviamente se presta alguna broma. Y la idea es, más allá del Código Civil, hacer algo informal, porque si no es aburridísimo, ¿sí? algo ameno, que tengan una buena imagen del registro civil, que se vayan con la mejor de las imágenes. Que creo... con la mejor de las imágenes y con la libreta. Y con la libreta que después se la pedí, salió y se la pedí por el otro lado, porque bueno, en definitiva es lo que hoy a la noche le voy a ir a entregar en la, en la continuación de la ceremonia que se va a hacer eh, acá en la Avenida Vergara, en y en, en, en el local La Paloma. Entonces, este, bueno, ahí está la segunda parte, bueno, que va a ser más descontracturada aún todavía. Perfecto, sí. Jorge. comunicación con los intrusos, con Florencia. Sí. Bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Te saluda sí. Florencia de la ¿Cómo B. ¿Cómo andás? Bien, Florencia, bien, bien, un gusto. Un gusto, un placer. Escúchame una cosa, Jorge, ¿es tu primer casamiento de una celebridad? Eh, ¿Tan famosa como Lizzy? Sí, sí. La verdad, me sorprendió la cantidad de gente que la vino a ver. Un centenar de personas. Y te diría que un poquito más, Rafa. Contame cuando llegó. Se cortó toda la calle. ¿Quién sacó el turno, él bueno, o ella? Se abalanzó toda la gente porque. Eh, la, lo sacaron ambos porque tenemos un amigo en común que, que bueno, me llamó y me, me planteó la posibilidad del matrimonio. Eh, que iba a ser otra fecha en realidad el año pasado, y bueno, sí. Lizy y Sebastián lo pospusieron para este año. ¿Por el Mundial? Por el tema del Mundial, sí, me habían dicho en ese momento. Y bueno, tratamos de facilitarle todo este, como para poder hacerle... Eh, no hicimos nada en especial, pero bueno, sí. facilitarle pero, pero, la fecha ¿Y y hubo clara, algún digo, pedido hubo algún eh, pedido para porque... la ceremonia, algo específico? No, para la ceremonia en el civil acá, no. Eh, para la, cere la ceremonia que se va a brindar en la noche, sí. Eh, por ¿Qué? ejemplo, que los testigos eh, piensan hablar, ¿sí? Uh, oh, son los testigos? Mirta. Ah, Según Mirta, me dijo y... Lizzy, Mirta. ¿Cómo la fiesta, Mirta? sánchez Marley, encanta. Eh, Marley, ¿no es? También sí, Marte, Marley y, y Tortonese. Y, bueno, la, la mamá de Sebastián. Sí, Sebastián. Creo que van a decirles algunas palabras. Este, que bueno, Ahí les voy a prestar el micrófono, que ellos se splashen con eso y... Bueno, que ellos hablen. Escuchame eh. una cosa, Jorge, ¿y cambia el, el discurso me del mediodía al de la noche? Digo, sumas algo nuevo o algo diferente? Sí, sí, sí <risa> que sea sí más descontracturado, más informal, sí más allá de que acá tampoco lo hice tan, tan formal, eh, claro. la idea es que sea participativo, si alguien más quiere hablar y decirle algunas palabras amigables porque... a Alicia y a Sebastián, el... obviamente están invitados porque ellos son los dueños de la ceremonia. ¿Y el de la noche a qué sí. hora es el casamiento civil? O sea, la ceremonia que... Que, que replican, Más o menos, yo estoy, yo estoy citado más o menos siete y media u ocho claro, de la noche, claro, ¿sí? Yo claro, vivo claro, cerca de ese lugar, tarde, así claro. que... ¿Y después te quedas a la fiesta, estén Jorge? Ya preparados para Uy, sí, recién me acabo de enterar por este amigo en común que tenemos que me dijo, te tenés que quedar. Uy, bueno, ahí <ríe> todo ah, bueno, es la las señora, cosas que van a pasar a ella, ahí? A señora, después no me dice, los no no tengo que ponerme, no tengo que ponerme. No, pero no hay Dresco, sí, no tranquilo. tranquilo. Decirle que, que vaya que ponerme, porque va a ser su oportunidad este, de sacarse fotos con mucha gente. Sí, ah, aparte pues. No, de Mirta para abajo. ¿no? Los novios fueron fue específicos mucho, con el tema ama, de la tarjeta, que no ama, había Dresco. Sí. sí eso es ¿Y quién estaba más nervioso? Claro, la viste sí, a Lizzie no, oye, nerviosa porque vos desde tu lugar de preferencia, preferencial, eh, eh, podés percibir, ¿no? El ánimo, sí. digo, Sebastián o Lizzy... Estaba, estaba nerviosa, Lizy, en un momento se emocionó. ¿sí? Cuando mencionaste a los padres. Sí, y, fue, y más que nada a la mamá, que sí. yo sé que él, ella tiene una relación tenía una relación muy linda con su mamá, entonces este, uh -huh. como que se emocionó. Se emocionó también des, al decirle a Sebastián por qué lo había elegido, ¿sí? este, que me pareció copadísimo eso. Uh -huh. eh, obviamente es como que se le empezó a ahogar un poco la voz, este, pero bueno enseguida se recompuso porque obviamente sabe manejar los, los tiempos. Uh -huh. Pero sí, la noté como que estaba nerviosa. Yo calculo que hoy va a estar mucho más distendida la noche. Sebastián también, no sí. No te creas, no, ¿eh? Feo, que no sé, digo, para no mí... Todo, todo se va dimensionando a medida que van pasando las horas. Claro. digo Son todos diferentes episodios que los vas viviendo y los vas atravesando porque vas tomando conciencia de claro. esta... Para mí, es un, al margen de la firma tiene que ver con una gran celebración de, del amor y que uno quiere desea compartir con los seres queridos. Y, Entonces, y, cuando vas sí. cuando va llegando el sí. momento y vas pero viendo sí, las sí. caras me parece que ahí la emoción sí. es imposible Incluso quizás a la noche evadirla. no sé uno... si te dijeron, pero capaz tienen preparado algunos sí. votos o algo para decir que por ahí en esta no lo hicieron y, y a la noche sí. Sí. sí, por el momento no, no me adelantaron nada. Sí, obviamente tiene, estamos en comunicación desde hace un bastante tiempo con y Le dije, cualquier novedad que quieras, avísame. Así lo vamos encajando en lo que es la ceremonia. Antes de hacerle nuevamente la pregunta final, antes que intercambien anillos, porque ahí van a intercambiar anillos, claro. eh, antes de esa, digamos, que es la última de, la, de las partes uh -huh. para la ceremonia que cualquier cosa me lo vaya diciendo. Jorge, vamos, ¿te pasó alguna vez que alguien haya economía? decidido en el momento sí. cambiar de idea? Mi ay, me y digo, ay, porque puede no pasar... Haces, no, tan novelera ¿Están y ahí? no el... pero estás ahí, estás ahí y dices, ¿ahora o nunca? ¿Te ¿Puede? pasó o sabes de algún caso algún colega? Eh, no, no. Siempre, siempre digo lo mismo. no, Nunca tuve un hecho así onda tipo telenovela, que entrara alguien y me diga pongo, pongo, no, Me opongo, me opongo. No. algo no. para decir. Sí.